Yo hago la apertura formal de este webinario, que es el sexto que hacemos en estos últimos dos años, que tiene que ver con divulgar eh, experiencias dar a conocer visiones de expertos, especialistas, científicos, personas de la sociedad civil que están trabajando diferentes temas, el año pasado trabajamos bastante con temas como el fracking, o mismo el periodismo ambiental como género, y este año nos abocamos a realizar tres webinarios vinculados al cambio climático, y eh, de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en París hace apenas unos días, donde se llegó a un acuerdo mundial, eh, como un primer paso para abordar globalmente este desafío. Claves 21 estuvo ahí cubriendo día a día cada uno de los momentos más destacados de la conferencia en París, y queríamos organizar este tercer webinario eh, un poco como cierre, por supuesto, de las actividades del año de Claves 21, pero también como recapitulación de lo que sucedió y lo que se acordó en, e, en París, para que tengamos información acerca de, bueno, qué es lo que pasó, a qué se llegó y, a, y qué viene de acá en más. Eh, por eso hoy convocamos a dos eh, expositores de lujo que, que van a estar eh, compartiendo sus saberes, su conocimiento. Y eh, además de eso, bueno, eh, me acompaña Fermín Cop, eh, mi colega de Claves 21, que él va a hacer la presentación y va a cederle la palabra a nuestros panelistas de lujo hoy. Bueno, hola, buenas, buenas noches para todos. Yo los saludo acá todavía desde, desde Europa después de cubrir la, la COP. Con Damian estuvimos ahí en París. Habrá una experiencia muy interesante eh, en la que esperamos charlar un poco hoy en este nuevo encuentro. Eh, les doy la bienvenida a nuestros dos panelistas del webinario y agradecerles por, por sumarse y por participar. Les cuento un poquito de, de ambos. Por un lado, se suma el webinario Soledad Aguilar que es abogada experta en Derecho Internacional Ambiental y es la directora de posgrado en Derecho de Economía del Cambio Climático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, eh, y también contamos con la presencia de Matías Azun, que es director nacional de Greenpeace Chile, eh, especializado en trabajo comunitario, desarrollo territorial, eh, superación de la pobreza y, por supuesto, cambio climático. Eh, nuevamente agradeciéndolos a los dos, damos formal el comienzo, eh, Soledad, te cedo la palabra a vos para, para que empieces y ahí, y ahí vamos arrancando, como les comentaba eh, Damián, al fi, después de que hable Soledad y que hable Matías al final del webinario dejamos un espacio para, para, para preguntas para cualquier duda o consulta que le quieran hacer a cualquiera de los dos expositores las preguntas las pueden ir dejando en el chat de, en el foro de claves para que se vayan acumulando y yo las voy las voy tomando y se las hacemos a los expositores pero bueno, sí. Si Simplemente eh, le dejo la palabra a Soledad y agradeciéndole a los dos por sumarse. Ahora, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto, dale para bueno, muchas gracias Fermín por la presentación. Eh, les voy a voy a poner un PowerPoint para, para ir siguiendo el, el, la presentación. Vamos a ir un poco rapidito, yo lo que, lo que hice fue eh, hacer una lectura de los resultados, o sea que no, no, no, no les voy a contar sobre la negociación en sí, sino hacer alguna reflexión sobre los resultados que salieron de la cumbre de París y lo separé en tres, en tres partes, lo mejor, algunos temas que quedan dudosos eh, y lo peor, digamos, como para que podamos ver, bueno, cuáles son las fortalezas y las debilidades del acuerdo que se, que se llevó. Entre lo mejor del acuerdo, eh, aquí tienen el dibujito, es el hecho de que haya un acuerdo. Hace muchos años que se viene negociando este tema con, con muchos altibajos, momentos de grandes fracasos como la cumbre de Copenhague, teníamos un acuerdo marco existente, que es la, el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, pero se necesitaba eh, reforzar lo que son los compromisos de los países eh, al finalizar el, el periodo del protocolo de Kioto que es en el año 2020. Entonces, realmente el hecho de tener un acuerdo, por más que tenga sus debilidades, es sin dudas el, el aspecto más positivo de, de, del logro de, de, de la cumbre de París y en particular de la presidencia francesa. Sole, te interrumpo un segundo, sí. no estamos viendo la pantalla. No sé si le diste no. compartir Ay, perdón. pantalla. Sí, tenía un dibujito y todo. A ver, perdón. No hay problema. Vamos. Bueno, por si acaso, para, para avisarte nomás. Yo tengo que entonces poner de vuelta acá. A ver, vamos a ver. Ahí en el botoncito de compartir sí. pantalla. Sí. Y vamos de vuelta con esto. ¿Ahora la ven? Ahora lo vemos. Bueno. Entonces, eh, esta es la foto donde está en el medio Ban Ki Moon, que es el secretario general de Naciones Unidas, está el chair francés, eh, la presidenta del convenio Marco. Eh, bueno, y Fermín debe saber quiénes son los demás, <ríe> porque yo no estuve. Eh, vamos a la siguiente. Entonces, ¿ahora la ven, el, la que dice el acuerdo de París? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces algunos puntos importantes para los que no sean especialistas. Es un tratado, lo que se acordó, sí, es un tratado que no reemplaza a la Convención Marco, sino que la complementa. Es un tratado adicional en el marco de la Convención sobre Cambio Climático, y lo que a lo que sí reemplaza es al protocolo de Kioto, porque el protocolo de Kioto termina su segundo periodo de compromiso en 2020 y arrancaría eh, este acuerdo. Incluye obligaciones individuales de reducción como había en el protocolo y que fueron en gran medida las que complicaron eh, la ratificación, no, en este caso no hay obligaciones individuales de reducción sino que los países a lo que se obligan es a presentar sus compromisos eh, voluntariamente, pero los compromisos no son parte del acuerdo, eso fue uno de los eh, puntos digamos, más eh, más álgidos y que, que terminaron de darle forma al acuerdo. Entonces los aportes individuales ahora se llaman eh, contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs y se reportan a la convención marco, los países tienen que presentar sus informes, pero no forman parte del acuerdo. Entonces la pregunta es a qué se obligan las partes, porque arman un tratado pero las obligaciones de reducción están afuera, entonces a qué, eh, la pregunta que nos hacemos, ¿no? bueno, ¿a qué realmente se están obligando? Y bueno, lo que se están obligando es a presentar sus, sus NDCs, o sea que todos los países tienen que hacer, se comprometen a hacer una contribución y a presentarla, también se comprometen a reportar regularmente sus progresos en el logro de su contribución, también eh, acuerdan que van a evaluar el progreso individual y colectivo de manera conjunta, o sea que va a haber algún proceso de revisión de estas obligaciones, aunque, de estos compromisos, perdón, aunque no hay sanciones si alguien no cumple lo que se propuso como contribución. Yo y finalmente... De vuelta, sí. perdón. Es que, ¿sabes que, no están pasando los slides? No, todo el mismo, de, ¿eh? Ah, bueno. ah pues veo lo mejor del acuerdo y de ahí nos quedamos. Ah, ¿no están pasando? ¿Querés cerrarlo, si no, y lo abrimos de vuelta? Dejar de compartir y compartir de vuelta. Está, déjame un minuto que lo voy a... a exportar a PDF que capaz que es más fácil. Perdón, porque no sé por qué no lo está tomando. Bueno, me voy a cerrar. Sí, esto. no hay problema. Vamos a ver de vuelta y ustedes me dicen a ver si... Screen share. Entire Screen share. Y ahora... Esto.. A ver. Ahora, ¿cómo lo ven? se ve. Sí, sí. Ahora en la primera estamos. Le preguntamos a, a los participantes a ver qué nos dicen, están viendo la presentación de Soledad. Ahora hay una que dice el acuerdo de París, es un tratado, ¿esa la ven? Sí, perfecto, sí, bueno. sí, sí, sí, dale por adelante. Sobre. Bueno, vamos, cualquier cosa me avisan. Entonces, bueno, seguimos con lo mejor. Eh, bueno, entonces lo primero es que hubiera un acuerdo... Eh, y más o menos les expliqué cuáles son las principales características. Después hay una meta global eh, que es legalmente vinculante, que es comprometerse a hacer contribuciones para mantener el aumento de la temperatura global bien por debajo de 2 grados centígrados. Eso es lo que dice el, el nuevo acuerdo. También habla de alcanzar lo antes posible un pico de emisiones para lograr emisiones netas, eh, eh, emisiones netas cero digamos para mitad de la segunda mitad de este siglo o sea que básicamente lo que cuando habla, hablan de cero emisiones netas hablan de que se absorba lo mismo que se emite por tanto eh, la cuenta final da cero eh, cero emisiones netas tiene un componente in, interno que eh, implica que va a haber algún tipo de eh, comercio de emisiones, digamos, porque para llegar a cero netas es que algunos están absorbiendo, por ejemplo, por los bosques y otros están emitiendo y de alguna manera lo están compensando. Después los países se obligan cada cinco años a volver a rever sus compromisos y eh, ir incrementando la ambición, no vale, hay un, se aplica el principio de progresividad, o sea, no vale volver para atrás ni dejar de reportar sectores que antes se reportaron iba a haber un registro público de NDCs y lo que dijimos la revisión de expertos. Aquí en el grafiquito lo que ven es una estimación de, eh, para que vean cuál es la diferencia entre un grado y medio, dos o tres grados, eh, cuántos años podríamos seguir eh, emitiendo, ¿no? Entonces para estar bien por debajo de los dos grados hay entre 10 y 20 años eh, y después las emisiones tendrían que ser cero netas, por eso es lo que el, lo que, lo que el, el acuerdo está diciendo, aunque no queda muy claro cómo lograrlo. lograron meter la meta, eh, yo creo que no está muy definido cómo lo van a, a, a, a lograr eh, implementar. Después, paso rápido por estos temas, pero hay compromisos para seguir trabajando en bosques, para seguir trabajando en temas de adaptación, para seguir trabajando sobre temas de pérdidas y daños, de alguna manera continúan los procesos que ya venían también sobre financiamiento climático, inclusive eh, mejorar la contabilidad del financiamiento climático, o sea, esto de alguna manera lo que hace es consolidar y continuar el trabajo que ya se venía haciendo en el marco del convenio. Bueno, entre lo dudoso, quizás un poco técnico como para, para hablar eh, rápido, pero... Eh, hablan de eh, que el desarrollo bajo en emisiones sea resiliente al clima, habla de los, de los flujos financieros, asegurar que los flujos financieros vayan hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, pero no dice qué flujos, eh, entonces no queda claro si eso se aplica a los, por ejemplo, los proyectos para financiar extracción de combustibles fósiles que financia, por ejemplo, el Banco Mundial hay muchos que les gustaría que eso el Banco Mundial no lo financie más. No queda muy claro si esto, eh, si esta parte del acuerdo se aplica a todos los flujos financieros o solo al tema del cambio climático. Bueno, después el tema del gap eh, entre el objetivo de dos grados y la cantidad de emisiones que hay actualmente y que va a haber de aquí al 2020-2030, es un párrafo que no está muy bien escrito, que habla de bajar de 55 a 40 guiatoneladas, eh, pero es un párrafo que quedó escrito de manera poco, poco clara. Entre ahora las cosas más flojas eh, del acuerdo, bueno, por un lado, re, re, al, ser, al ser un tratado, hay muchos que les gusta que sea un tratado y que sea legalmente vinculante y que lo ven como una fortaleza, pero eso también al mismo tiempo es una debilidad en el sentido que requiere ratificación de eh, 55 países que, re, que representen el 55% de las emisiones mundiales, eh, o sea que puede llegar a correr la suerte que corrió Kioto, que grandes emisores como Estados Unidos no lo ratifiquen. No es, digamos, se hicieron grandes esfuerzos para que esto no suceda, entre otras, dejar afuera los compromisos del acuerdo, eh, y esperemos que Estados Unidos lo pueda ratificar, pero es, es un signo de pregunta. Después cada país contabiliza sus propias promesas, entonces, ¿qué pasa si cuando suman las promesas de todos los países no concuerda con lo que están viendo en la atmósfera? O sea, ¿qué pasa si los países reportan mal, eh, digamos? Eh, hay, un des, hay un mecanismo de cumplimiento pero es no punitivo, no adversarial, o sea que básicamente no puede hacer... Eh, Perdón que, por lo que veo, el PDF no tomó bien todas las palabras, entonces después les paso una versión que esté bien porque faltan, le faltan algunas palabras. Eh, pero básicamente un mecanismo que no es sancionatorio es, es difícil eh, lograr que el cumplimiento sea efectivo y sea ambicioso porque básicamente el que no cumple no tiene ninguna consecuencia. Y después hay una frase que dice el mecanismo de pérdidas y de no no se podrá ser interpretado como proveyendo base alguna para temas de responsabilidad y compensación, que eso, eh, digamos, es un tema que para algunos países, especialmente, si el acuerdo no es eh, eh, eficiente o eficaz, no logra el objetivo, va a haber países con grandes pérdidas económicas, incluso hay países que van a desaparecer, eh, y entonces el tema de pérdidas y daños eh, sigue siendo algo que se le debería prestar atención. Esto también fue, un digamos, para satisfacer el eh, pedidos de, de países como Estados Unidos que temen muchísimo que eh, vengan grandes eh, discusiones legales sobre el daño que le están causando a terceros países. Después no hay referencias al precio del petróleo que tiene una gran incidencia sobre los esfuerzos de desarrollar Energías renovables, el precio del petróleo bajó muchísimo y eso hace muy difícil el desarrollo de las renovables, no habla de eliminar subsidios a los combustibles fósiles, o sea que básicamente el acuerdo se, se basa en la demanda, los países dicen que no van a emitir pero no están atacando de ninguna manera el sector más representativo que es el de la producción de energía. Tampoco habla ni una palabra de aviación internacional y transporte marítimo internacional, que son sectores también relevantes y que no se reportan porque los países reportan solamente las emisiones generadas a nivel territorial. Entonces estas quedarían afuera del acuerdo. Y después, finalmente, hay un gran riesgo que tiene que ver con la eficacia del acuerdo final, que es que se permite a los países intercambiar voluntariamente reducciones, o sea, Estados Unidos presenta su INDC diciendo que va a reducir X, 20, digamos, eh, eh, pero después puede comprarle a, a Bangladesh o a India o a Argentina o a quien se le dé la gana eh, las emisiones que le falten para cumplir su meta. Ahora, al no haber una contabilidad centralizada ni un estándar de cómo cada país va a reportar eh, o contabilizar sus propias emisiones y su cumplimiento de sus índices, esto es un gran agujero negro porque hay países como nosotros que presentan sus índices basados en proyecciones de cuánto pensamos que íbamos a emitir y entonces sobre eso reducimos y entonces ahí hay la posibilidad de generar una gran cantidad de ahorros que en realidad son ficticios porque uno sobreestimó su proyección. Eh, no hay límites a lo que uno puede comprarle a otro, esto es todo tareas que quizás se van a poder trabajar de acá en adelante, de aquí al 2020 para, eh, digamos, cerrar estos, estos agujeros negros que yo, que yo llamo, eh, pero sin duda son el, un gran desafío si eh, se quiere que el, que el tratado sea efectivo, ¿no? eh, Y crean también un nuevo mecanismo que es como un, MDL como el mecanismo que teníamos de, por proyectos que también tiene muchas falencias y no queda claro cómo va a ser el nuevo en el sentido que uno puede tener un proyecto que reduce emisiones acá y al lado pone una planta productora de petróleo, entonces la, eh, la realidad es que proyectos chiquitos, individuales, no necesariamente se traducen en ahorros globales, entonces también es una posibilidad de que se... se digamos, se escapen las, los compromisos que ya de por sí son leves, eh, porque cada uno se compromete a lo que quiere, pero además de comprometerse a lo que quiere, lo puede cumplir con el esfuerzo ajeno. Entonces, bueno, acá hay eh, que ajustar un poco las clavijas de aquí en adelante cuando se negocien las reglas, eh, en, en el caso de los mercados. Bueno, esta última vez eh, pasó una pequeña publicidad del posgrado en Derecho de Economía del Cambio Climático de Flacso y les aviso a los que les interese que están abiertas las becas. Y con eso espero haber cumplido un poquito con el tiempo. Buenísimo, muchas gracias Sole, lo va perfecto con el tiempo y aprovecho bueno, también súper recomendado el posgrado, siendo todavía alumno, todavía me falta mejor de trabajo. Pongo eh, oh, stop ahora, Sharing. Oh, oh. Eh, ahí está, stop sharing, así le... Perfecto, ahí estamos. Matías, ¿estás por ahí? ¿Cómo están ustedes? Qué lujo, ahí estamos, perfecto. Qué lujo de presentación. Y sí, la verdad, Soledad realmente sabe un montonazo de eh, cambio climático, así que es un gustazo que se haya podido sumar. Eh, ¿Querés darle a compartir pantalla? ¿Así? Ah, ya, inmediatamente, ¿la inmediatamente, la verdad, mientras escuchaba a Soledad, intenté recortar al máximo mi presentación porque evidentemente es evidentemente mucho más humilde que, que, que esta. Tengo un poquito de retorno de audio ¿Ven ustedes? Te vemos perfecto, la presentación se ve bien y te escuchamos bien. Dale por adelante. Fantástico. Yo creo que Soledad ha dado el clavo en un conjunto de cuestiones que son claves para, para este tema. Si no me escuchan me llaman por, o por Whatsapp o por eh, o por esto si hay algún fallo de la conexión, pues yo solo veo la pantalla. En sí, no te preocupes. En términos, oh, en términos generales, ¿qué cosas se pueden decir a modo de complemento? ¿no? Lo primero es que... Eh, la buena noticia es que se logró firmar un acuerdo cuando eh, sabíamos que París enfrentó una situación crítica en los días previos. ¿no? Los atentados en París y en otras ciudades, fundamentalmente de Medio Oriente, marcaban un contexto en el cual las movilizaciones iban a ser muy difíciles, la gente en Europa estaba muy asustada y las medidas de seguridad fueron importantes. ¿no? El acuerdo se firma con varias iniciativas, además a nivel político y de, y de tendencias de mercado que son bastante importantes. ¿no? El acuerdo se firma no solo en un contexto de auge de la violencia, sino también de un acuerdo climático entre Estados Unidos y China que marcó bastante el escenario previo. Un acuerdo eh, también con India, un plan energético de la Unión Europea para el 2030. Eh, básicamente ciertas decisiones con impacto global desde el punto de vista eh, de la gestión que intentaba dejar el presidente Obama, eh, fundamentalmente la cancelación de los permisos de exploración del Ártico y del pipeline eh, que conectaría Alberta con Estados Unidos, la baja demanda de la, eh, del carbón, la baja que experimentó el carbón en los últimos días, los precios variables del petróleo también, el auge de iniciativas de energía renovable no convencional en diversas latitudes del planeta, Grecia, India, movilización Y fundamentalmente lo que a mí más me interesa, la movilización global sobre este tema. ¿Mm? Básicamente, bueno, eh, ya, ya Soledad lo aclaraba, el acuerdo va a entrar en rigor eh, en, en la medida en que las 55 naciones lo firmen, va a haber una ceremonia protocolar el día 22 de abril en Naciones Unidas y se espera que la firma ocurra entre marzo y abril, entrando en vigor el 2020. ¿no? Lo más importante, a mi juicio, voy a tratar de poner el, el foco en tres puntos. primer aspecto tremendamente importante, ¿no? Esta, esta cumbre ocurre en el marco de una movilización social gigantesca, como no hemos visto nunca antes, y de convergencia social en torno a la necesidad de tener el cambio climático. ¿sí? Eh, tuvimos la movilización más grande de la historia y efectivamente casi 720.000 personas participaron en esto, eh, y vimos una ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo, básicamente teñirse de la discusión climática. Para aquellos que estamos más directamente involucrados en este tema, evidentemente, que esta cuestión, que es tan leguleya, tan compleja de entender, se vuelve un tema ciudadano, es tremendamente, tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante. Los mensajes que eh, asumió la gente tenían que ver básicamente con dos temas, ¿no? El primero es, dejen los combustibles fósiles en el suelo, utilicemos las energías renovables no convencionales, ¿no? La gente marchó en 175 países y el mensaje... Eh, lo vimos en esta imagen preciosa eh, con la Torre Eiffel al final, construida por personas, es queremos un mundo en donde el 100% de las energías renovables se impongan. Es una meta que la sociedad civil está exigiendo con vistas al 2050 porque de hecho esto es perfectamente posible. Eh, esto quiere decir que la sociedad civil más allá del contexto político, jugó un papel importante en la relevancia que tuvo eh, el acuerdo en este en este punto. Eh, independiente de aquello, evidentemente habrá que reconocerlo, la posición de pequeñas naciones, de naciones progresistas en Europa, los acuerdos entre distintas eh, bilaterales eh, previos a la cumbre son tremendamente relevantes, pero la sociedad civil estuvo presente en esta cumbre climática. ¿sí? Para nosotros, evidentemente, hay dos aspectos que son fundamentalmente relevantes, ¿no? El primero es que se limita por debajo de los dos grados, idealmente en 1,5 los compromisos de reducción de emisiones y se compromete una suma cero de emisiones básicamente a mitad de este siglo, esto significa, como lo dijimos varias veces en, en prensa, nosotros y otras organizaciones internacionales vinculadas a esto, eso significa básicamente el fin de la era de las energías fósiles. ¿sí? Y frente a esto, nuestro trabajo fundamentalmente como Greenpeace y como organizaciones de la sociedad civil va a estar evidentemente en el fomento de las energías renovables de bajo impacto. ¿sí? En, en la cuña que, que salió de comunicaciones de nuestro equipo político es el momento de las energías renovables debe llegar ahora, eh, el reloj avanza y la ventana de oportunidad se está cerrando. Esto supone algunos desafíos importantes en términos generales. El primero de ellos es que la meta del pic de emisiones debe ocurrir en, la, en, menos, de, en menos de una década, menos de la, de hecho menos menos años todavía que la siguiente década. Eh, el informe sobre brecha de emisiones que se emitió en abril de este mismo año, si mal no recuerdo, establece básicamente que si continuáramos en estos escenarios nos enfrentamos a un aumento por sobre eh, los 4 o 5 grados, por lo tanto tenemos una situación en complejo, en extremo complejo que hay que revertir inmediata, inmediatamente. ¿no? Eh, desde el punto de vista del, del financiamiento, poniendo un segundo punto tremendamente relevante, yo Soledad ya lo advertía, se reconoce la responsabilidad histórica de los países más ricos, ¿no? lo que en el acuerdo y en, la, en muchos momentos se llaman países desarrollados, que nosotros sabemos que quizás es un concepto que no, no cuadra demasiado con nuestras realidades, somos países globalizados en muchos sentidos. Eh, esta responsabilidad histórica de los países ricos se reconoce en el acuerdo y por lo mismo hasta cierto punto hay también un avance, a pesar de eso no aumenta la cantidad total disponible. ¿Mm? Eh, y... También se plantea algo que esbozaba ya Soledad y es que mientras la economía global imponga austeridad eh, los países más ricos no tienen ningún incentivo para aumentar la cantidad de dinero que están disponibles y en particular menos todavía para hacerse cargo de los daños y pérdidas que en América Latina como bien insinuaba Soledad son tan relevantes. ¿Sí? Otro aspecto relevante en términos políticos eh, de este segundo plano aspecto más político no tan social es que la adaptación eh, se vuelve un tema. ¿Mm? Y desde ese punto de vista, para naciones como las nuestras en América Latina, el proteger a las personas, lo que dice el articulado del acuerdo, proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes inmediatas de los países más vulnerables, se vuelve una necesidad. Y esto abre ciertas puertas también para nosotros. ¿Mm? En lo específico, y dado que ustedes en general están preocupados de temáticas como por ejemplo los bosques, en donde nosotros en específico también tenemos una campaña como Greenpeace, se ratifica en específico, es uno de los pocos mensajes que existe, hay más hay más menciones a bosques, si mal no, si mal no recuerdo, que a energías no no convencionales en todo el texto, se ratifica que los bosques son claves para enfrentar el cambio climático y que la deforestación es crítica. ¿sí? Y desde este punto de vista las tareas que para nosotros surgen, también desde el punto de vista político, es que simplemente se debe detener la deforestación ya que implica cerca del 20% de las emisiones necesitamos parar con la deforestación de los bosques tropicales y países como Brasil, Indonesia, Argentina y Paraguay tienen que actualizar sus políticas forestales uno de los problemas efectivamente y tal como también señalaba Soledad es que una de las soluciones podrían ser monocultivos de hecho es muy probable que sean monocultivos y que se utilicen mecanismos que nosotros por ejemplo no aceptamos no consideramos suficientes ¿Mm? No hay un suficiente reconocimiento de los pueblos indígenas, no hay un, sufic un suficiente reconocimiento de la temática de derechos humanos eh, y en ese sentido, evidentemente, hay mucho que, que avanzar todavía. En ese sentido, es un acuerdo tibio. Como hemos dicho, es un paso importante, pero eh, todavía no es, eh, no es, lo, no es lo, lo definitivo ni estamos, yo diría, ni cerca todavía, tal como decía Soledad. Eh, ¿Qué nos queda en relación a los aportes eh, a los INDCs eh, locales ¿no? en cada uno de los países? Yo diría que quizás el aspecto que a nosotros más nos interesa de la revisión en prensa que se ha hecho sobre estos temas es fundamentalmente el rol que va a tener la sociedad civil como un poder relevante y gravitante, eh, la participación que vamos a tener en la construcción, revisión y transparencia, monitoreo de, de este seguimiento. ¿Mm? Hay muchas de las atribuciones en relación a los aportes nacionales, a los compromisos nacionales, que tienen que ver con las relaciones entre las naciones, pero dentro de las naciones el poder de la sociedad civil en este acuerdo, como quiero insistir, se esboza y tiene que explotarse más. ¿Mm? Desde ese punto de vista nosotros tenemos un punto relevante. Esto ya de alguna manera lo he ido avanzando. Para nosotros aquí hay un eh, tema tremendamente relevante y este es el tercer punto que quisiera destacar y es que las energías renovables son la única tecnología mencionada en el acuerdo de país. La brecha que deja el acuerdo, dado que los compromisos no alcanzan para limitar las emisiones eh, lo suficiente para evitar eh, el aumento eh, en grados de temperatura la única alternativa posible a nuestro juicio son las energías renovables no convencionales y en ese sentido estamos en una carrera entre el aumento de la temperatura y el avance de las energías renovables ¿Sí? lo vemos como una posibilidad ¿Sí? como decía, la era de los combustibles fósiles ha terminado y nuestro foco va a estar puesto en el 100% de energías renovables para el 2050 y para finalizar básicamente ¿Qué es lo que nos toca a nosotros en específico de ahora en adelante? no Lo primero es que los gobiernos deben revisar sus objetivos de corto plazo para asegurar que estén alineados con los compromisos. Empieza una etapa de trabajo global, pero local, hasta cierto punto, o nacional, ¿no? incluso en muchos sentidos eh, vinculado al desarrollo sustentable a escala local. ¿Mm? Nuestra táctica usualmente ha estado centrada en bloquear eh, proyectos durante los últimos años en torno a intervenir mercados, pero nunca habíamos trabajado en términos de planificación integrada del desarrollo local, y es algo que estamos explorando, por ejemplo, en México o en Brasil con proyectos de ciudades sustentables, en donde estamos intentando involucrarnos como una organización internacional los países deben revisar también en específico sus políticas energéticas Soledad mostraba muy claramente cuál es el impacto del transporte por ejemplo en términos de eh, la matriz energética global debemos detener el financiamiento y en eso vamos a seguir trabajando a las energías fósiles de la deforestación nos gustaría llegar con avances y compromisos de las naciones a la COP del 2018 en 2016 vamos a aumentar la presión del movimiento climático en torno a los combustibles fósiles y en el caso particular de América Latina eh, el trabajar en adaptación se vuelve crítico. En Chile, por ejemplo, llevamos una campaña a favor de la protección de los glaciares como reservas de agua y esto, por ejemplo, en Chile significa entrar a discutir el modelo de desarrollo que estamos llevando. Eso supone, evidentemente, que las naciones van a tener que exigirle a las empresas meterse la mano al bolsillo si queremos, evidentemente, hacer un cambio importante. Eso a modo de complemento de lo que señalaba Soledad, que me pareció bien, bien completo. Eso pues. Perfecto, buenísimo, Matías, muchas gracias por, por sumarte y por la exposición, la verdad que estuvo buenísima, al igual que la de, de Sole. Eh, dejamos un, unos minutitos para algunas preguntas que están empezando a llegar. Por un lado, Diego pregunta en el chat, ¿qué opinan sobre la deforestación en Argentina y la ley de bosques que tiene Argentina? No sé quién de los dos preferiría responder, pero si pueden contar un poquito sobre eso, buenísimo. <ríe> Supongo que Greenpeace tiene más para decir. <ríe> sí, yo no soy yo no soy el experto en cuestiones en, en Argentina, derechamente, eh, estamos muy contentos por el cierre de la explotación petrolera en Calilegua, pero este es un avance dentro de una campaña mucho más compleja, en donde Argentina además eh, ha demostrado tener eh, estándares que permiten ser uno de los principales deforestadores del mundo. Eh, yo creo que ustedes tienen muchísimo que hacer eh, al respecto y evidentemente eh, bah, las opiniones específicas las puedes encontrar en la página web de greenpeace.org.ar, pero en principio sería buena idea implementar la ley de bosque. Eh, en su conjunto, de evitar la recalificación forestal de los distintos predios y evitar, por cierto, a través del monitoreo y de la fiscalización ciudadana, que por cierto, algunas de las herramientas también las hemos desarrollado nosotros, puedan efectivamente aplicarse. Es muy difícil trabajar en la protección de bosques en un país que tiene tanta extensión y que está tan eh, asociada a su economía a la actividad intensiva sobre el suelo, y por lo mismo se vuelve fundamental. Eh, que desde las ciudades también entendamos que el cambio climático que está ocurriendo en las afueras es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Perfecto, gracias, gracias Matías. Eh, una pregunta para Solen, nos dejaban por Twitter, ¿qué pensás de los compromisos que hizo América Latina y la post, el rol que tuvo América Latina en la COP? Quizás juntándolo con lo que fue lo que en América Latina en la COP. ¿Soler? Sí, eh, a ver, yo sé que se criticó un poco a los, los INDCs de América Latina en general, pero yo tengo una visión eh, un poco diferente porque creo que estamos, o estábamos en el medio de una negociación muy fuerte donde hay muchas cosas, en eh, muchos temas en juego y para, para países como los nuestros, eh, entregar todo antes de empezar el juego no necesariamente eh, funciona. No somos países fuertes que podamos definir el final del juego, entonces de alguna manera, si bien los índices de América Latina pueden considerarse como tibios en cierto sentido, eh, la verdad es que no se sabía qué acuerdo iba a tener, iba a salir entonces a mí me parece razonable no entregar, en el, hablando del marco de una negociación, ahora, a nivel interno, creo que los países tienen que empezar a hacer un trabajo mucho mayor de avanzar, porque uno no debería obligarse afuera antes de hacer los deberes adentro, tiene que ver con eh, lo que mencionábamos recién también sobre la ley de bosques, no alcanza a veces con a, adoptar una ley hay que implementarla, entonces tenemos muchos deberes que hacer, pero a mí me parece que para la instancia de la negociación en la que estábamos fue razonable eh, el esfuerzo de América Latina y perdón eh, y bueno ahora hay espacio para mejorarlas pero ya sabiendo qué es lo que qué es lo que qué es lo que vamos a tener que cumplir cuáles son las obligaciones etcétera yo quisiera bueno, complementar sí, el punto y es que en América Latina evidentemente guardamos cierto evidentemente distancia, ¿no? nosotros no somos una de las naciones más, de, una de las regiones más desarrolladas del planeta, eh, pero no por eso somos inmunes al cambio climático, más, al contrario. ¿no? Eh, estamos en Chile, por ejemplo, a, ayer justamente nuestro barco eh, se dirige camino a, a Argentina y en el paso por los glaciares nosotros esperábamos grabar algún nivel de deshielo, pero no eh, que el hielo cayera literalmente todo el tiempo. Eh, llega a ser abrumador escuchar el audio que nos envían los chicos desde, desde la Patagonia los efectos del cambio climático son enormes y en ese sentido tenemos un rol importante en la preservación de los activos ambientales en el caso por ejemplo eh, si pudiéramos llamarle activos ambientales en el caso por ejemplo de la preservación de los páramos en Colombia, justamente páramos eh, es el lugar, es especie de humedal que hay en los ecosistemas de alta montaña en Colombia que acumulan agua y que permiten abastecer a las ciudades, debajo de eso hay combustible fósil por lo tanto es o páramos o más carbón, ¿Mm? Colombia es uno de los principales exportadores de carbón, y por lo tanto hay cierto, en el caso de los glaciares ocurre algo parecido, en el caso de la, de la deforestación ocurre algo parecido, tenemos que elegir qué queremos, ¿no? y para qué decir, aquí hay algo que se nos olvida usualmente, en América Latina tenemos a Brasil, eh, y los compromisos de Brasil, además en el contexto de una crisis política severa, eh, Ahí es donde en realidad el problema central quizás no es la acumulación de capital en nuestras regiones, sino la capacidad que tenemos de gobernar a nuestros gobiernos y de exigirles que efectivamente jueguen un rol más crítico y más progresista en relación a estos temas. Las industrias extractivas suelen suele ser difícil que nuestros gobiernos desafíen a las industrias extractivas por la potencia económica que ellas tienen sobre nuestras economías. Y ese es un trabajo evidentemente que tenemos que impulsar con fuerza desde la sociedad civil. ¿Para qué decir en Brasil? Justa, justamente Matías, ya que mencionabas eso, hay una pregunta de Patricia que dice ¿Qué pueden hacer, qué podemos hacer las personas que no formamos parte de alguna organización como Greenpeace pero que están interesadas en temas de cambio climático eh, desde un punto más de vista de la sociedad o la sociedad civil, digamos, ¿qué te parece que puede hacer una persona que le interese el tema y que quiere involucrarse? <risa> eh, de Todo <risa> No se me ocurre otra respuesta, eh, no, no, no aquí no hay mucha más magia, digamos, esa, esa imagen que hicimos cuando Bush eh, estaba a cargo de Estados Unidos para exigirle coherencia en relación a los compromisos climáticos y basta de subsidios a los fósiles, es parte del trabajo, no puede ser una, una arista del trabajo internacional sobre esta materia. Lo que se puede hacer es muchísimo, partiendo por la coherencia cotidiana en el ahorro de energía, en el ahorro de, de depósitos, en la, ahora en Navidad, en la disminución de la cantidad de eh, basura y consumo que se, que se hace, en un consumo más responsable, más orientado, etcétera. Eh, es mucho lo que se puede hacer. ¿no? Eh, y justamente lo que, lo que yo trataba de explicar al principio si ustedes revisan las marchas climáticas, no es que haya que ir con un logo de Greenpeace a protestar. Uno efectivamente lo hace por convicción eh, y son muchas las organizaciones que en distintos niveles están peleando. Lo que yo percibo es que hay un trabajo convergente y en ese sentido se va multiplicando el esfuerzo, porque ya no es una voluntad solita la que trabaja cuando pide que no le den una bolsa en los supermercados, cuando en algunos otros lugares de América Latina uno opta por utilizar otro tipo de, de iluminación que no sean bombillas eh, incandescentes, etcétera no Son pequeños pasos que uno va dando hacia una matriz más limpia y evidentemente en la medida que el tiempo y la voluntad de cada uno lo permita, agrúpense, hagan organizaciones y declárense en rebeldía en relación a las fuentes contaminantes que están matando este planeta. Es un ejercicio de coherencia humana. Yo, yo, yo agregaría eh, demandarle a aquellos que uno elige para gobernar, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, Argentina acaba de terminar su, su campaña electoral más peleada de, de, de las últimas décadas y el tema ambiental no figuraba absolutamente en ningún lado. Eh, y eso es porque la gente no lo pide, no está entre las prioridades. Entonces, bueno, lo que podemos hacer con, como ciudadanos empieza también por votar a aquellos que tienen una plataforma ambiental, o ocuparse de leerla, de ver si estamos de acuerdo. Eh, y luego, como, como, como decimos también, al comprar producto, fijarse eh, si, si es un producto intensivo, bueno... Eh, tratar el tema de tomar transporte público hay millones de decisiones eh, o miles de decisiones que uno toma en el curso de su vida diaria que tienen que ver con las emisiones sí, la, la, lamentablemente dejar dejar de lado los temas ambientales hoy es un crimen no, eh, no sancionado lamentablemente eh, y hay que aprovechar porque con un gobierno recién electo hay algunas promesas que por ahí se cumplen eh, pero después hay que seguir peleando hay una hay una pregunta, digamos, que quizás la puedo unir con otra pregunta. Eh, en Argentina, como mencionaba solo durante la campaña, digamos, si bien se habló muy poco de medio ambiente, sí que el, un, el tema del que sí se habló, al menos discursivamente, fueron las energías renovables. Eh, un poco, eh, hay varias preguntas en ese sentido de... Eh, bueno, ¿se puede llevar esto a la realidad, digamos, todas estas promesas de energía renovable? ¿Te parece que efectivamente hay un, hay un potencial para que Argentina explote estos recursos? Y por otro lado, ¿cómo entra dentro de este, esta idea de explotar las renovables el proyecto de vaca muerta? Digamos que Si se puede hacer las dos cosas a la vez, hay que dejar de lado vaca muerta. Eh, Matías, si te querés sumar también, buenísimo, ¿qué piensan ustedes de, de esto? Bueno, yo, yo arranco. Eh, definitivamente eh, se puede desarrollar las renovables, tenemos una capacidad eh, natural enorme en nuestro país, pero la razón principal eh, por la cual no se pudieron hacer proyectos grandes sobre renovables en los últimos años son, por un lado, el, eh, la, el entorno financiero. Las energías renovables requieren financiación y requieren apoyo del Estado. Entonces se necesita implementar bien la ley de energías renovables, pero además eh, tener un entorno macroeconómico que permita eh, este tipo eh, de inversiones que tienen, no es que sean tan riesgosas, pero tienen un nivel de eh, recupero más, más largo que las de los fósiles. Entonces sí se puede, pero de, y lo otro que es un cambio que hubo en el último año es el precio del petróleo, porque con, eh, necesariamente compiten en lo que es el mercado eléctrico. Entonces, eh, si el precio del petróleo es muy bajo, eh, es muy difícil hacer un proyecto renovable que, que, que, que pueda, eh, para el sector privado, eh, generar eh, ganancias. Y, y para hacer el vínculo con Vaca Muerta, tiene que ver con lo que yo hablaba antes de los subsidios a los combustibles fósiles, los países dan enormes ayudas eh, todo, se pone todo el aparato del Estado a favor de el desarrollo de los fósiles, o sea, IPF, IPFT, que es la parte tecnológica, el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, el de Planificación, todos empujan por Vaca Muerta. Bueno, si todo eso <ríe> se aplicara a empujar las renovables, sin duda tendríamos un salto cualitativo gigantesco. Entonces... Eh, digamos, tiene que ver con los precios internacionales, pero también con una voluntad política de poner todo el aparato del Estado al servicio de una opción o la otra opción, ¿no? Eh, y sobre tu pregunta si ¿sí se pueden hacer ambas, sí, se, o sea, técnicamente nada impide que uno haga ambas, es un poquito contradictorio en términos <risa> ambientales, pero, pero digamos, eh, no es que es necesario cerrar uno para arrancar lo otro, se puede arrancar ya con las renovables. bueno yo, yo quisiera agregar dos cosas ¿eh? en relación a esto, y es que, por ejemplo, no, la termoeléctrica en Río Turbio, que está reconvertida y que probablemente no va a utilizar uh, carbón, la información es siempre confusa, uno nunca entiende realmente cómo hicieron un proyecto para el cual no había abastecimiento, eh, depende hasta cierto punto de la posibilidad que haya de transportar carbón desde la mina invierno ni Isla riesgo. Eh, algunos días atrás pasamos por ahí y se reactivó un poquito el conflicto a razón de esto, las empresas que están detrás de esta mina de carbón en la Patagonia eh, en un lugar en donde los yacimientos de carbón son abundantes eh, ha decidido declararse con pérdidas justamente porque lo que está ocurriendo a nivel internacional esto no es solamente una movilización, lo que está ocurriendo es que las energías más limpias están ganando espacio también en el mercado y por lo mismo están dejando atrás. El foco nuestro va a estar puesto justamente en entender cuáles son las externalidades que de facto implican un subsidio hacia los combustibles fósiles. No, no hacerse cargo, por ejemplo, de los efectos en términos de emisiones, de la contaminación directa del aire, del agua, del mar, eh, suponen de facto que estamos mirando para el lado en relación a los impactos que estas compañías generan. Yo no conozco eh, no podía llamar emprendedor de la energía a nadie que utilice tecnología del siglo XIX. ¿Mm? La verdad, en realidad, son flojos los que invierten en energía renovable. Y eso muchas veces tiene que ver con la responsabilidad que tienen los estados, justamente como digo, para exigir realmente los cobros que, que corresponden. Desde ese punto de vista, no está, en el caso de Vaca muerte, está bastante claro, no está... Eh, e incluido en la ecuación del cálculo de costos de sustentabilidad y de costos sociales, ambientales, económicos y culturales que va a tener la nación, el eh, andar licuando territorio. ¿no? Eh, tenemos que trabajar a, justamente en aumentar ese reglamento, en que esos reglamentos se cumplan y en que finalmente eh, se incorporen esos cálculos. Solito vamos a llegar a la energía renovable. No es que las energías renovables nos gusten porque sean menos eh, tóxicas solamente es porque efectivamente generan en muchos sentidos, si están bien diseñados los proyectos, un aumento de la gobernabilidad local, de la participación local de las comunidades, de la generación distribuida, del ahorro energético y un conjunto de beneficios asociados que finalmente incluso terminan con territorios hasta más desarrollados y más participativos en muchos casos. Se trata, por cierto, de experiencias piloto. ¿sí? Eh, pero en la medida en que uno realmente le pasa la cuenta a quienes generan energía por todos los efectos que generan, se va democratizando la generación de energía y con ello también el desarrollo de los territorios. Buenísimo, gracias Matías. Eh, justamente hay una pregunta para vos, quizás volviendo un poco con ese tema, eh, para que cuentes un poco cómo es el desarrollo de renovables en Chile, y preguntan específicamente por la energía solar, ¿Cómo funciona el sistema, digamos, si es eh, de, ma de manera privada, el ciudadano tiene paneles solares en su casa, o es energía que es más relacionada so sobre el Estado? Digamos, que describas un poco cómo es el sistema. <ríe> bueno, hablar de, hablar de servicio público en Chile es medio eh, difícil. <ríe> Algo así como eh, un Estado, no, no hay mucho. Eh, sí, toda la generación es privada. Eh, hay una página web sí, que acá, se llama. Acá ah, me acá justamente me aclara Andrea, que es la que hizo la pregunta. Dice si si cada particular se tiene que hacer cargo de adquirir los paneles y todo el sistema. Hay, si hay, hay, hay una ley. Hay una ley. Para los grandes para los grandes generadores hay una página para, para que puedan revisarlo y una página web que se llama centralenergia.cl que tiene básicamente todas las centrales en operación con la generación que están aportando y la generación potencial máxima eh, que estaría disponible. En Chile hay dos sistemas, bueno, básicamente más de dos, pero hay dos grandes sistemas Eléctrico, un sistema en el norte grande eh, que básicamente alimenta la actividad intensiva en minería y el sistema interconectado central que abastece básicamente a la población de la zona central del país. Eh, lamentablemente la matriz todavía está muy basada en el sistema del norte, en donde tenemos más potencial renovable en, en energía fósil, fundamentalmente diésel, carbón eh, y gas. Eh, sin embargo ha existido un cambio justamente porque hay un rechazo importante a la construcción de centrales térmicas y en específico a centrales de carbón de hecho en Chile la única razón por la cual hoy se podría presentar una central a carbón sería que el gobierno diera ciertos privilegios en términos de eh, eh, favorecer el proceso de aprobación ambiental de una central térmica esto quiere decir en términos prácticos que en Chile solo pueden hacerse más centrales a carbón si el Estado lo subsidia eh, lo que significa que el carbón por lo tanto ya no es competitivo ¿Mm? esta es una discusión de largo plazo que hemos tenido con, con las empresas generadoras de energía que jamás van a reconocer algo por el estilo pero evidentemente en la potencialidad que tenemos en energías renovables es enorme ahora, más allá de la energía solar nosotros tenemos energía geotérmica sin embargo la cantidad de megawatts que se genera en energía geotérmica es de pilotaje todavía es experimental en Chile eh, ¿cómo se explica eso? Y de nuevo, básicamente porque no hemos cobrado lo suficiente por la generación de energía. Es un muy buen negocio. Porque nadie se hace cargo de las consecuencias. Perfecto, sí, Matías. Muchísimas gracias. Eh, creo que... energía la solar está creciendo, por lo demás. Eso me es... piden si podés repetir la página que mencionabas para acceder a esa página. Sí. Em, centralenergia.cl es la página web que contiene información y hay em, ciertos estándares que se están aplicando de transparencia y proactividad internacional, de open data em, desde la misma página del Ministerio de Energía justamente porque como es un mercado como es un mercado, los privados necesitan saber sobre la base de qué especulan entonces eh, tienen un montón de, de información disponible en la página web del Ministerio también Buenísimo, muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos cerrando, no les queremos sacar no les queremos sacar más tiempo, ya estamos cumpliendo la hora, así que vamos a respetar los tiempos que habíamos hablado. Eh, le dejo a Damián el cierre y les agradezco muchísimo a los dos por sumarse, por el tiempo para, para participar, estando también tan cerca de la fiesta, sé que puede ser difícil, pero la idea era charlar un poquito sobre lo que quedó de la COP y ambiente en general, que, que siempre son temas súper interesantes para hablar. Eh, gracias Sole, gracias Matías y okay. le dejo también para acá el cierre. Y, la soledad por una y presentación Igualmente, muchas gracias. Bueno, sí, yo los estuve escuchando muy atentamente y además estuve compartiendo. Espero que finalmente algunos de sus comentarios a través de Twitter, eh, donde el público también ahí se, se sumó compartiendo algunos algunos conceptos vertidos por ustedes. Yo les agradezco mucho a Soledad, a Matías, por, por haberse eh, copado con esta propuesta, con esta invitación, a esta hora, a este día, eh, y, y le agradezco mucho a los participantes que están ahí conectados, que, que se fueron sumando a lo largo del webinario. Como dije al principio, este fue el sexto de una serie de webinarios que vinimos haciendo estos últimos dos años y que vamos a seguir haciendo. La idea es juntar a gente interesada en el medio ambiente, sobre todo periodistas, gente que trabaja la comunicación, pero también público en general, eh, con expertos, con gente que está trabajando en el terreno, eh, acerca de temas que tienen que ver con el medio ambiente. Este año nos enfocamos en el cambio climático, es probable que el año que viene también, pero también vamos a trabajar otros temas. Yo nada más para decir más que gracias a expositores y a participantes, y bueno y buenas noches para todos muchas gracias feliz okay. navidad para todos gracias. muchas gracias, gracias a vos, Martín, por invitarnos Feliz fiestas